Cámara, ya vieron, vamos a ir para este lado Estoy con mi camarada Dinero <risa> <Dineros>. <risa> Ya saben que yo no me voy con rodeos Así que vamos para allá En cuanto encontremos algo en el camino Ahí les voy mostrando ¿Puedo trabajar este en la emergencia por ahí? ¿Quién sabe? Ahí Bien pegadito si sí se puede porque estoy basura A ver, vamos por eh, Aquí Sí, vamos bien, pasando la otra esquina, ya vamos a encontrar lo que queremos. En teoría, pasando la esquina, es no. Yo ahorita estoy pensando en cuántos caramelos le hacen falta a mi mosquito. Ya llegamos. A donde aquí, si. Sí, bueno, por aquí pongo otro punto de ronautica. De... <risa> a no más que se muestre aquí. Eh, estamos aquí, debemos ir hacia acá. Está ahí por el bulevar donde acabamos no, de, de es, es, es ir. Allá, allá, ¿ya ves? ¿Sí se gira? Sí. Entonces tenemos que ir todo para allá. Entonces. Ya llegamos. Dice que era acá. Hay que buscar dinero. Ojo, no siempre es un lugar exacto. A lo mejor tenemos que buscar alrededor. Vamos a dar una vueltecita rápido, ¿no? Bueno, por ahí, vamos por acá, después regresamos y ya si no encontramos nada, vamos de regreso al zócalo y ya ahí activo otra búsqueda porque ya viste que nos estamos alejando más y más y o sea hay que también usar la cabeza tanques de gas, bueno un, ta un tanque de gas ahí hay un perro, está bonito la verdad no veo nada ahí es donde terminó la esa, vamos para ahora de este lado vamos de vuelta al centro a ver si aquí hay dinero porque vamos de regreso hacia otro punto pues aquí ya ve que hay hay que perro asco pero bueno no, no hay nada no, agarres otra vez, ya. Ah, bueno. Ahorita vamos a comprar toallitas húmedas o algo, porque no me gusta andar haciendo esas cosas. Eh, digo porque dije, bueno, a lo mejor ahí encontramos algo, ¿no? Pero aún así. Dale, dale, dale. Pues ya está, regresamos y miren. Hola. Sí. Pero pues no encontramos nada, ya terminamos volviendo. Estamos, de hecho, este es el otro lado del puente. Pues ya con eso, vamos a, hacer, bo, vamos a buscar otros dos puntos void, ¿no? Y ya encontramos esta madre ay creo que es mierda creo que es mierda Sí, no no como que es un niño chiquito no ay gato. Qué... Sí, no porque después hacen cosas bien extrañas mira hasta tiene la abejita esta está bonita ay qué pedo sí, si sí, es un niño cámara sí, bueno, ya nos detuvimos a descansar porque de plano ya nos cantamos no más caminando y randonáutica nomás no nos muestran nada si no, vayamos a un punto nuevo los voy a mostrar ahí ves que ya salió aquí sí. está cerquita pero sí tendríamos que entrar en un lado, ¿ya viste? Porque la gran bodega del ferrocarril está acá atrás de nosotros Ajá. Y tendríamos que entrar como por un terreno o algo así Creo que ya sé, bueno ahorita Ahorita vamos a ver Cámara, entonces ya lo voy a poner, ¿va? Sí, no. Te voy a censurar la cara cada que aparezca, ¿va? De hecho creo que es aquí Entramos por acá damos una, Entramos rápido, doy una vuelta rápida para ver cómo es y salimos Sí, de este lado Ya la rápido, ¿va? Así de rápido Llegamos aquí, y ya nos salimos Ya si nos dicen algo, decimos que estamos perdidos <risa> Ya, aquí ya Aquí es donde nos trajo el punto de randonáutica. A sí, ver si es aquí, mira este sí. sí, es el punto? Sí, es aquí, es aquí adentro Estamos aquí cerquita Entonces todavía estás medio lejos, no? No, de hecho es más para allá, pero no podemos ir más para allá bueno, al menos, ya, al menos sí llegamos más cerca y eh, hicimos algo que no se debía de hacer No me gusta ir este... Eh. O sea, solito sí güey, te digo Pero como estamos los dos y nos agarra un policía pues, como llegamos a la casa? Sí, de hecho ahí hay un edificio abandonado desde, desde ¿Quieres ir, ir desde cuándo? Sí, está mero en el lugar céntrico Está es ahí del centro como a tres calles para otro lado y está abandonadísimo. ¿Y cómo sabes este lugar? Porque, bueno, veo a otros exploradores urbanos y a veces, como que me envían videos, oye, ¿puedes ver esto? Y me dices que tal está. Y yo va, y ahí es donde mm, están las ubicaciones. No dicen exactamente, porque después roban. Este, ¿Cómo me explico? Si alguien más ya sabe de ese lugar y que va por gente como yo o tú. Este se meten ahí y roban y te roban porque ya saben que vas a ir. ¿Acá esta es un atajo? Sí, por aquí ya me estoy de de miedo. Vamos. Sí, voy yo porque si no vas va a ver tu Anastasio en la cámara. había subido por este camino No hace falta que esté te... cerrado, ¿no? Oye. ¿Cuánto recorrió? Sí. ¿Qué? Sí, porque... fue me asunto ¿Había perros acá? Está bueno el ejercicio ¿Por qué lado? ¿Tú conoces tu terreno? ¿Por allá? Vamos Vámonos recio También hay que estar... Ahí con... Atento por cualquier cosa ¿Te imaginas que haya neblina arriba? Y que se ve una sombra ¿Por aquí qué hay? Nada, Ah bueno... Ah Simón... No mames, aquí se murió alguien. Voy a grabar la cruz. Este es el cerro que yo les dije que había subido. Edgar. Nació. Falleció el 19 de marzo de 2021. A la edad de 4 años. Recuerdo de toda tu familia que te quiere mucho. Tip. ¿Ya viste? Okay. Murió este año. ¿Cómo decir ¿De qué? Mira. No, no se dice de qué pero. voy escuché algo. Bueno, no dejando de lado las cosas así feas. Este, pues capaz de que hay alguien vivo drogándose. ¿De qué lado? Uh, pues... Por allá. Ay, cabrón. Izquierda, izquierda, ¿verdad? Porque por ahí sube. Mira ahí hay otra cruz. Voy a ver. Ya rápido. Tranquilo, tu cara va a estar censurada. Dice. Permiso. Edgar. Con una cerveza. No dice año. Vámonos rápido. No me gusta estar acá. que aquí se muere. Sí. ¿Ya? Sí, vamos, ¿no? Sí. Voy a tomar fotos. Voy a tomar fotos por si acaso. Sí. Ahorita como está el clima... Uy, no. Modo 1x1, uno uno, no una eh, 16 Ahí. Vamos, porque así está Apretando más el viento este, este más... Este video más lo voy a catalogar como Día de Aventura Ahí viene un dólar Vamos, tú tranquilo Mira, alguien se lo tiró ahí su... su palo. Está roto. ¿Ya lo viste, no? No manches, pero sí está bien. Así sí me gusta mi pueblo, de otra, de otra forma no. Buenas tardes. Ya. Anterior, la del chat. Sí. ¿Qué es que te dije que iba esa morra? Vamos al columpio, ¿no? ¡EVOLUTION, BABY! Qué raro, está cerrada. ¿Cuál es el más alto? Este, ¿no? Los números de ahí. Acá hay una bajada normal Por si quieres irte para acá, o vamos por acá. Yo por acá porque Si sí está suelta la tierra Estoy checando que hay por si acaso No hay nada Y ahí se ve que prendieron el hombre ya viste Vamos por acá no Buenas noches Por si acaso No hay nada Vamos porque no Pues no hubo nada Y ya no me da confianza ir para allá vamos a ver si Bueno ah, Listo A ah, la madre Sí, güey. Güey, huele a, huele a cloaca acá, pero bueno. Ya, ya vimos lo que había acá. Ah, listo. Mejor por el camino poblado. Sí, porque ya, para que ya sea la bajada más tranquila, ¿no? Ahorita no. Pero no, después sí salió la madame, no sé qué. Ajá. No, no, no, no, no, no, la original. Bueno, la ah, villana principal. La madre Miranda. ¿no? Ajá, madre Miranda. Oye, eso también se me... Te güey y yo Pero ni... No ni, ni, sé en qué. A ver, ni me digas. Aguas. Si yo tengo que terminar. Yeah. Ya. No, no me digas. Solo te diré que si sí estuvo cabrón. Y que el protagonista no tuvo un final feliz. Ah, que más de eso, sí, yo también me lo escucho. Ay, güey, yo por aquí vine todo esto de anoche. El, okay. Me quedé hasta allá. De ese lado. Sí, sí, a mí de los... a veces me gusta todo porque todos son como góticos O sea, está como chido porque ves, por ejemplo... Las hijas ajá, de ¿verdad? la... Dimitrescu Ajá, la de Dimitrescu, las hijas, el Dross El Dross Y ves, ves, ves que hay una como colobarro Ajá, Dros, se me da un chingo de cosas, güey Y ves que también, ajá, la madre Miranda. Ella es sí como que, viste como que imponente ¿no? Sí, güey, su diseño está bien cabrón, o sea, todo de ella y También el eh, gusta, ajá, también el... Me pregunto por qué... Bueno, iba a ser el único hombre, pero no, ya me acordé que también estaba el jorobado <risa> Olvídalo Le da le hace cara de fuchi no, no, y por eso dice él, es que yo tengo que cuidar a la niña para que todos me quieran Y su puta madre ne, ne, ne, ne, ne, Huevos Ay no, esta virgen En la noche sí me da miedo Y ya se me cansaron mis piernas Bueno, <risa> Bueno, sí da miedo pero si pues, la ves directo ya es como de en nombre de la Virgen no raye esta pared <risa> y si te das cuenta nadie de la raya ya viste qué bueno que le tengan mínimo este respeto a sus principios voy a tomar una foto acá no sé por qué pero para mí es un mamón.